Hola, hola, ¿ya? ¿Sí? Vale. Pues nada, muchas gracias por invitarme. Me hace mucha, mucha ilusión estar aquí. Um, yo lo que voy a intentar hacer en los 20 minutos que tengo asignados es intentar contextualizar un poco qué ha sido la cultura libre y cómo se ha pensado la economía desde la cultura libre. Veinte minutos para eso, ¿no? ¿no? Es un poco ambicioso, no saldrá bien, pero bueno, lo intento. Y lo quiero hacer porque creo que hay una cosa que, que quiero poner de relevancia y es que seguramente si la cultura libre ha tenido mucho que ver con el 15M y con los movimientos municipalistas y con la situación política en la que estamos, también es verdad que creo, o voy a proponer, pensar que el municipalismo no pensó mucho la cultura. Y por eso quiero poner esta, esta reflexión sobre la mesa. A los principios del 15M, en las plazas se oía mucho una frase que eh, se retribuye la activista feminista Emma Goldman, que era «Si no podemos bailar, no es nuestra revolución». Y, y creo que es una gran frase. Algunas nos la tomamos más en serio que otras, estuvimos más, bailando un poco más, pero bueno. Es importante pensar que cualquier proceso de transformación política o social tiene que venir acompañado por nuevas estéticas, nuevos sentires, nuevas formas de bailar, nuevas formas de pensar o nuevas formas de vivir la cultura. Porque, ¿para qué nos sirve una política viva si la cultura está muerta? Así que, gran parte del 15M lo pasamos bailando, pensando, escribiendo, dibujando, haciendo todo lo que podíamos, algunos programando, otros subiendo GIFs animados a las redes. Cada cual lo contribuya desde, desde su lugar con lo que podía. Y, y creo que nos tomamos bastante en serio, así como en general, la ciudadanía, esta cosa de que hay que democratizar las instituciones. Y las instituciones culturales había que democratizarlas, está claro. Pero en esto llegó el momento en que los músicos dijeron «Vale, está muy bien bailar, pero aquí cobramos a alguien». Esa pregunta típica. ¿Quién va a pagar esto? Y cuando llegó ese momento de ¿Quién va a pagar esto? Um, llegó el debate de siempre. ¿Cómo financiamos la cultura? ¿Qué y cómo se financia la cultura? Y nos vimos frente a una, un asunto muy viejo que, que nunca se, se llegó a solucionar del todo, que es ¿existe una economía de la cultura? ¿No? Porque como que se ha hablado mucho de la economía de la cultura ...pero pocos la hemos visto o como que se ha teorizado más que de materializado. Y me parece importante hablar de eso. Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de economía y de la cultura si realmente existe? No, no estoy claro que, que exista, ¿no? y, y de la cultura libre llevábamos tiempo hablando de esta cosa de las economías de la cultura. Modelos economía, económicos alternativos, nuevas formas de vivir, de pensar la cultura... ...y sobre todo nuevas formas de financiarla o vivir con ella, ¿no? La cultura libre que además surge como un movimiento de reacción al principio, ¿no? como resistencia sobre todo los efectos devastadores que estaba teniendo el copyright y las culturas restrictivas sobre la cultura ¿no? y cómo se estaba privatizando gran parte de una esfera que era la cultural y artística también, con la privatización sobre todo de los saberes. ¿no? Los conocimientos comunes se estaban privatizando y nacía la cultura libre como momento de resistencia a eso. Una forma de conseguir hacer que aquello que nos unía, que es la cultura, aquellas cosas que compartimos, pudieran ser herramientas, pudieran ser material, pudieran ser cosas que todas y todas podíamos vivir de ello. Es paradójico que la propiedad intelectual, que al principio iba a ser un mecanismo de protección de creadores y creadoras, y que iba a servir para garantizar cierta renta, acaba transformándose en un mecanismo de exposesión de las ideas, ¿no? Y ahí nace la cultura libre, en un intento de hacer que todas esas ideas que estaban siendo desposeídas, ese momento en que se estaban privatizando saberes colectivos, ese momento que se nos estaba arrebatando la materia prima con la que trabaja la clase creativa, la clase cultural, las creadoras, creadoras, artistas, artistas como queráis llamarlo, ¿no? en ese momento había que hacer frente a eso. Estoy hablando de cultura libre y no es un movimiento unificado y no hay una sola tendencia a cultura libre, ni tampoco hay un solo 15M, como muchas veces me recuerdan por allí. Pero aún así, sí que hay cierta cronología que me parece interesante recordar, porque nos ayuda a entender el estado en el que estamos. Pero el principal problema que quiero traer sobre y poner sobre la mesa es que cuando hablamos de economías y economía de la cultura libre tenemos un problema como que inscrito en el propio pensamiento. Y es que seguramente algunos de los padres o madres teóricas de, de, del, del movimiento, pues estoy hablando de Benkler, estoy hablando de Lessig, por ejemplo, en el fondo son personas que creen muchísimo en el libre mercado. Hablan de libertad en términos de libre mercado. Y diseñan una serie de mecanismos pensados para concurrir en el libre mercado. ...en el que cada sujeto, cada creador, creadora... ...tiene que aplicar una licencia, un mecanismo técnico... ...pensando que eso va a hacer que de alguna forma cambie su situación... ...cambie la relación de, con el mercado. Y eso es uno de los grandes problemas. Pensar la cultura libre en términos de, de libertad... ...ese tipo de libertad, por lo menos. ¿no? Entonces, como que vamos a intentar pensar, creo, desde aquí... ...otro tipo de libertad, o otro, otro tipo de fórmula para la cultura libre en el que no sea individualizar al sujeto creador o creadora, sino que parta de crear comunidades. ¿no? Es una de las principales cosas que quiero aportar. Entonces, poner un poco en crisis esta idea de prácticas individuales que a través de mecanismos técnicos dan libertad individual y esa libertad individual encima produce prosperidad, que creo que ha sido un poco el mecanismo al principio con el que pensábamos la cultura libre y sobre todo la economía de la cultura libre. Claro, eran decisiones personales. Cada cual, cada sujeto es libre de aplicar la licencia que más le convenía, ¿no? la licencia que encajaba mejor con su pieza, con su obra, con su creación, pero al mismo tiempo tenía un problema. Que si tenías algún tipo de invasión de mercado, si alguien intentaba usar tu obra para fines que no eran los que habías pensado, también recaía de forma individual la necesidad de defenderlo. Y es esa defensa individual de tu trabajo el que hacía que estuvieras en una situación de desigualdad. El mecanismo técnico de la licencia no igualaba, no generaba horizontalidad. Te daba más control sobre tu pieza o tu creación o, o tu obra, pero al final no generaba o no rompía la desigualdad existente en los mercados. Había una crítica que se hacía mucho a los Creative Commons... ...que creo que tiene mucho, mucha validez... ...y es que los, los Creative Commons son comunes en comunidad. Y esa, esa idea de enfrentarte al libre mercado... ...a través de un mecanismo técnico... ...pero sin una comunidad que te ampare... ...era uno de los grandes problemas que tenían de efecto. Al final las licencias y todo lo que lleva a las licencias... ...se quedaba un poco en limbo de lo simbólico. Un lugar bonito de enunciación pero que desprotegía o que tenía la misma capacidad de protección que tiene la, la propiedad intelectual restrictiva. Es decir, tenías que enfrentarte tú a los lobbies, a los grupos, a, al mercado, de forma individual. De la misma forma que, la, que el modelo anterior. Tenías más control sobre tu obra, pero al mismo tiempo... Con esto no me quiero cargar todo lo que han conseguido las licencias. No, tampoco estoy haciendo una, una crítica a la totalidad. Um, el Open Access, por ejemplo, es decir, el sistema de, de publicación universitaria que ha permitido que millones de papers estén ahora mismo para ser compartidos, para ser, para ser leídos, um, añadidos, modificados, remezclados, etcétera, etcétera. Hay muchísima obra también por ahí circulando. Es el movimiento de la cultura libre y a través del de, la, de las licencias con las que se empiezan a hacer frente a, a leyes como la ley SINDE o todos los derivados. Es decir, hay una parte, una parte muy interesante, pero creo que lo mejor de las licencias no fue para cambiar las relaciones con el mercado, sino ha tenido un efecto interesante en las instituciones públicas. Es decir, cuando ha habido una institución garante de protección es cuando han funcionado mejor las licencias libres. Es cuando los archivos municipales o los archivos públicos empiezan a abrirse, a aplicar licencias que permiten que la ciudadanía pueda remezclar, pueda intervenir, pueda transformar obras, garantizando siempre ciertos estándares de calidad, o ciento dependiendo de cada licencia, cuando han operado mejor. Y es la paradoja de, de, de esta primera fase de la cultura libre. Funciona mejor cuando está dentro del Estado que cuando está fuera. Seguramente las licencias no han cambiado los mercados de la cultura, pero sí que nos han dado pie o nos han dado, nos acerca un poco más a una democratización de las instituciones culturales. Estoy pensando en proyectos como Europeana o estoy pensando en Archivos o estoy pensando en infinidad de, de instituciones que han, han podido y han sabido introducir este tipo de licencias en sus archivos o colecciones. Y aquí es donde empezamos a acercarnos y a esta idea de qué puede hacer la institución pública para garantizar la cultura común-común. Y empezamos por aquí. Es decir, que seguramente esta transformación del mercado de la cultura tiene que ver con conseguir que exista la cultura común. Y la cultura común tiene que ser accesible, tiene que ser transformable y tiene que ser remezcable por la ciudadanía. Aún así hay una sospecha inicial que se ha, se ha confirmado. Usando licencias sin transformar el tipo de mercados o economías de la cultura no hacía nada, no, no cambiaba nada. Y fue cuando la segunda parte que empezamos a hablar de nuevos modelos de economía de la cultura, de empresas del procomún de economías libres de la cultura, cada, cada, cada tradición usa un, un palabro diferente, pero en definitiva lo que se buscaban eran nuevos modelos, nuevos métodos, nuevas formas de vivir de la cultura y las prácticas culturales. Se buscaba, de alguna forma, que un mercado pudiera otorgar igualdad de condiciones a todos esos agentes, los que usaban licencias libres como las que no usaban licencias libres, los que usaban operando Creative Commons o los que usaban licencias restrictivas. Pero todos sabemos que esta cosa del mercado de la cultura en el Estado español es lo menos parecido a un mercado libre. Es decir, vemos un mercado muy, muy, muy corrupto, vemos instituciones con grandes dependencias... Vemos cercanías entre amigos, empresas y políticos creando una serie de relaciones de dependencia que, claro, están empezando a salir ahora, son supuestas, seguramente habría que usar la palabra supuestas, pero que nos están dando una pista, que esa, esa idea de que uno podía concurrir a un libre mercado no se estaba enfrentando en igual de condiciones. Y que había unas tramas de corruptela y de dependencia económica allí, ...con la que era muy difícil relacionarse. Es decir, se instigaba al sujeto a hacerse emprendedor emprendedora... ...a enfrentarse al mercado cuando el mercado no era tal. Y por otro lado, se hablaba mucho de la idea de crear un negocio sostenible... Y creo que lo que hay que replantear aquí, cuando hablemos de economía y la cultura, es qué es sostenibilidad. Porque lo que teníamos antes tampoco era sostenible. Es un mercado muy predatorio, con grandes niveles de precariedad, con sujetos que se van quemando muy rápido. Es decir, seguramente genera rentas, pero genera cuerpos muy, muy acabados. Entonces, allí creo que uno de las temas que tenemos que hablar es qué tipo de, de, de economía queremos... ...y cómo queremos que sea sostenible. Es decir, cómo es sostenible si ponemos la vida del creador o la creadora en el centro. Y no solo que es una economía que genera rentas. Entonces ya tenemos un, otro problema. ¿no? Esta idea de creación de rentas, pero también de sostenibilidad... ...de poner los cuerpos en el centro. En todos estos debates apareció todo el tema del hardware libre... que ya Josian os explicará un poco más, y sobre todo el tema de los estándares y los protocolos abiertos. Cómo podemos generar modelos que permiten interoperabilidad, cómo podemos compartir, y sobre todo lo que nos hablaba el hardware, que creo que es una cosa interesante, es que si bien es verdad que era fácil lo de las licencias compartir, cuando los objetos son tangibles no es tan fácil hacer cosas abiertas. Es decir, nos hace empezar a pensar más en circuitos, de comunicación, en circuitos de producción, en circuitos de consumo, en elementos que puedan ser encontrables en diferentes partes del mundo y empezamos a darnos cuenta que algunas de las ideas que teníamos de hardware abierto o de, o de prototipos de las culturas maker eran un poco primer mundo y que seguramente teníamos que empezar a hacer una reflexión un poco más complicada sobre qué es lo abierto y qué son las cosas interoperables. Después, José Anito, ya nos hablará un poco más de esto. Otra cosa que se ha ido haciendo evidente es que por mucho que pensemos en nuevos modelos económicos, en nuevas formas de garantizar la economía de la cultura, esta, esta economía de la cultura no iba a funcionar si no había un cambio social y no había un cambio político. Es decir, no solo valía la pena, no solo había que intervenir en pensar un modelo económico diferente, sino que había que pensar un ecosistema un poco más complejo y una transformación social. Y creo que eso es el, el, el quid de la cuestión aquí. Es decir, si no cambiamos las instituciones con las que nos relacionamos, si no cambiamos ciertas prácticas de dependencia y corrupción, si no cambiamos ciertos clientelismos, si no cambiamos cómo se ve introduce la economía en la institucional, era muy difícil crear una cosa parecida a una, econom una economía de la cultura. Era importante empezar a pensar la economía desde otro punto de vista. Un espacio de cuidados, de valores y de interdependencias. Un sitio un poco más complicado que esa cosa de ser emprendedor, invéntate un modelo de negocio. Fue aquí cuando aparecía la idea del Procomún. Bienes comunes, los comunes, el común, o cada cual lo ha, lo ha significado un poco a su manera, o ha querido usarlo como una marca diferente. De allí. Lo que está claro es que el común pone en crisis ciertas ideas de propiedad estándar, la propiedad privada por lo menos. Y pone en crisis ciertas ideas de lo público y de que, cuál es la relación en lo público, lo público estatal y lo privado. ¿Qué hace el Procomún? Introduce a las comunidades en el centro de la idea de economía. Y eso es la parte que creo que, que tenemos que salvar de todo esto. El Procomún lo que nos dice es que las comunidades pueden gestionar recursos y pueden buscar formas de hacer que sean sostenibles. Y hay una idea de sostenibilidad que va más allá de generar rentas a corto plazo, sino de buscar sostenibilidades a largo plazo. Y ahí el Procomún es interesante. El Procomún pone la interdependencia los cuidados y las comunidades en el centro. Nos dice que es importante establecer modelos de gobernanza donde todas y todos podamos contribuir a modificar... Y establecer las pautas de cómo queremos gestionar los recursos. Esa introducción de las comunidades en la gestión de recursos creo que es una, una cosa muy importante. ¿Qué pasa? Que cualquier gestión de lo común requiere autonomía política. Y aquí es donde entramos en el conflicto. Que estamos hablando de promover lo común desde un pensamiento de políticas públicas. Cómo pueden las políticas públicas promover la autonomía política? Cómo puede lo público poner en el centro un modelo que dice que no cree en la propiedad privada? Y es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos. Entre otras por otras partes, por otras razones, cuando la institución empieza a normativizar lo común, limita la autonomía política. Y es esa tensión la que tenemos que empezar a pensar y a resolver. El lado negativo del, del hablar del procomún es que era muy es muy jugoso. Es muy fácil poner la palabra común como respuesta a todo, como solución a todo. Sobre todo, es muy fácil decir esto se gestionará en común sin pensar en cómo se gestionan los cuerpos de todas las personas que están sosten sosteniendo ese común. La parte mala de todo el discurso sobre el procomún, mientras algunos hablamos de procomún, y hemos hablado muchas veces de esto... Otros estaban desmontando el Estado. Estaban desmontando lo público. Es decir, han ido en paralelo. Y lo público es importante. Porque lo público es lo que nos garantiza el acceso a la cultura. Lo público es lo que sabe que le interesa al grueso de la ciudadanía, o debería saberlo, pero al mismo tiempo es el que da cierta protección, cierta cobertura y cierto acceso a la cultura. Y esa tensión entre lo común y lo público es importante tenerla en cuenta. Ver todos los gradientes, ver la necesidad de pensar en modelos que combinen las dos cosas. ¿Por qué? Porque lo público también ha tenido grandes derramas hacia, hacia el lado del mal. Han aparecido los grandes aeropuertos de lo público. Esos aeropuertos de la cultura, esos grandes edificios, esas ciudades de la cultura, esas grandes infraestructuras que solo mantenerlas abiertas ya arruinaban a la ciudadanía. Esas grandes infraestructuras que han servido a intereses particulares intereses privados. No voy a mencionarlas, las tenemos todas en mente. Es decir, que la preocupación por lo común ha hecho que nos despreocupemos un poco lo público y también hay que reivindicarlo. Y hay que reivindicar este gradiente de prácticas entre lo público y lo común. A todo este debate, y voy concluyendo, llegamos con el 15M. Buscando fórmulas sostenibles del, del común, def intentando defender lo público, buscando horizontalidades, buscando licencias abiertas, buscando formas de vivir de la cultura, al fin y al cabo. Gracias. Pero aquí en M tenían muchas prioridades y el proceso municipalista que lo siguió tenía otras prioridades y la cultura parece que no fue una de ellas. A medida que se iban consolidando consistorios, a la medida que se iban definiendo los programas, veíamos que la cultura se quedaba pequeñita que la cultura, que es donde se ha pensado toda esta cosa de la transparencia, es decir, la cultura libre propuso la transparencia, la horizontalidad, el trabajo en red, que ha puesto lo común como palabra privilegiada para pensar lo político, es decir, toda esa, toda esa cultura libre también se ha visto desplazada de los puntos donde se toman decisiones. Y aquí es importante reivindicar el papel de la cultura. No tan solo como un mecanismo económico, sino como un lugar desde donde se ha pensado. ...y un lugar desde donde poder seguir pensando lo político. Concluyo. Hay cierto problema para pensar políticas culturales... ...porque han surgido numerosos agentes o lugares con los que interlocutar. Durante la década de los 80 y 90 los partidos hegemónicos inventaron esta idea del sector, el sector cultural. Que hubiera sido interesante si hubiera existido, pero nunca existió. El sector cultural un lugar de enunciación, un lugar para privilegiar ciertas voces, pero también para silenciar otras. Un lugar que ha servido para polarizar, ...y para crear pequeñas peleas y pequeñas luchas por un pastel muy pequeño. Entonces cuando se ponía el sector sobre la mesa siempre se ponía... ...tenemos un poco de recursos y tenemos muchos sectores. Que empiece los juegos del hambre, ¿no? Un poco así. Y el problema de la idea de los sectores o el sector cultural es que si bien es verdad que ha servido como un buen mecanismo de gobernanza... Cuando se tenía que debatir la ley de propiedad intelectual, el Ministerio de Cultura sabía muy bien quién era el sector. Me refiero a las identidades de gestión colectiva, por ejemplo, ¿no? como representantes de todos nuestros intereses. Pero esa idea de sector se ha dejado mucha gente fuera. Toda esa gente que se ha dejado fuera del sector son la gente que constituye mareas, ejes, círculos, columnas de cultura, grupos de cultura... Y todos esos sujetos que al final acaban configurando esta cosa que llamamos cultura viva... Entonces, abre una pregunta. ¿Cómo vamos a interlocutar desde las administraciones con esta cosa que desborda el sector? Con estas prácticas, con estos agentes, con estos sujetos que no se sienten representados por un tipo de trabajo. Seguramente porque para mantenerse tienen que tener varios trabajos y son intersectoriales. Seguramente porque combinan la docencia con la práctica creativa, con mantener una librería y con por las noches servir copas. Esos cuerpos y cuerpos de sujetos precarios que nunca se han sentido identificados por el sector, por el gran sector. Todos estos cuerpos que han salido a las plazas y que han exigido cultura. Entonces hay que empezar a pensar una economía de la cultura con muchos interlocutores, que van más allá de este sector. ¿no? Es necesario también bien plantear un proyecto que vaya más allá de los bienes particulares, que es lo que sabemos hacer, ...a convertirse en un proyecto por el bien común. Es decir, en vez de hablar de sectores, hablar de interdependencias. Hablar de todas esas cosas que nos articulan como agentes... ...que usamos infraestructuras culturales, que usamos espacios... ...que usamos palabras, imágenes, imaginarios, sonidos, etcétera, etcétera. Es importantísimo exigir el derecho a acceso a la cultura. Es de los pocos derechos culturales que tenemos... Pero obviamente hay que ampliarlo. Hasta ahora el acceso a la cultura era tener infraestructuras, bibliotecas, museos, archivos, auditorios a los que podíamos ir a consumir cultura. Y que, si algo hemos aprendido de la cultura libre es que el acceso va más allá del consumo. El acceso implica participación. El acceso tiene que implicar producción, transformación, poder acceder al código fuente y transformarlo. Tenemos que agarrarnos al derecho al acceso a la cultura e impulsarlo un poco más lejos. Porque acceder no puede ser solo consumir. Y un poco ha sido el resultado de las políticas culturales que había hasta el momento, es transformar acceso en consumo. Me quedan dos puntos. Me hacen así. ¿Qué nos está explicando un poco esto? ...que estos grandes aeropuertos de la cultura, estos grandes espacios de consumo de la cultura... ...y producción cultural, tienen que transformarse en infraestructuras del común. Tienen que transformarse en lugares que apoyen estas prácticas comunes. Tienen que transformarse en lugares donde podemos acceder y transformar cultura, producir cultura. Estamos hablando de un acceso productivo. Un acceso que va más allá del consumo pasivo de la cultura, para buscar lugares que nos permitan... ...cohabitar, nos permitan producir en común, nos permitan distribuir y pensar que tenemos una red... ...de elementos que sostienen las prácticas culturales. Hasta ahora el acceso se ha limitado a dar consumo. Es la hora de pensar un poco más allá. Y cuando hablamos de la participación... ...la participación no tiene que ser tan solo... ...entrar en los debates donde nos invitan a hablar... ...sino tener acceso a lugares donde podamos formular preguntas. Y hasta que no sepamos formular preguntas desde nuestras propias instituciones... ...vamos a tener un acceso muy limitado a la cultura. Hay que pensar en intereses transversales y creo que va a ser importante para este ciclo político y cultural pensar que todas las transformaciones estructurales que van a empoderar las comunidades, que van a abrir las instituciones porque hay que abrirlas, que las van a hacer transparentes y capaces de rendir cuentas, las tienen que hacer apropiables por la, cultura, por la ciudadanía. Si no somos capaces de pensar en instituciones apropiables, nos vamos a quedar sin ellas otra vez. Pensar cómo nos apropiamos de las, de las infraestructuras e instituciones y cómo las hacemos nuevas, nuestras, instituciones de la ciudadanía, lugares para consumir, producir y distribuir cultura. En definitiva, de lo que estoy hablando, que hay que democratizar la cultura, es un proceso de democracia, hasta que no consigamos... Unas instituciones democráticas, hasta que no, lugamos, no generemos lugares donde el común se pueda organizar, tanto para producir cultura como para pensar, producir pensamiento crítico, vamos a tener muchos problemas para pensar otra cosa llamada economía la cultura. Porque hay que pensarla. Y como ninguno queremos renunciar a seguir bailando, pues tenemos que hacerlo pronto. Gracias.